bienvenidos a un nuevo video desde el día de viernes salieron ya los tots ultimate son los últimos tots de este evento y como ha sido de costumbre en esta miniserie vengo a traerles cuántos puntos son necesarios para reclamar a cada tots ultimate así que vamos para allá para fekir se requieren de 183 puntos y obtienen 945 mil monedas con terestegen se requieren de 186 puntos y obtienen 90 mil monedas y 270 mil puntos de experiencia con Jordi Alba se requieren de 189 puntos y obtienen 135.000 monedas y 450 refuerzos de habilidad. Para Walker es necesario de 192 puntos y obtienen 1.080.000 monedas. Con Inmobile se ocupan de 258 puntos y van a obtener 270.000 monedas y 360.000 puntos de experiencia. Para Cavani es necesario de 264 puntos y obtienen 360.000 monedas y 600 refuerzos de habilidad con Aldo son necesarios de 270 puntos y obtienen 1.560.000 monedas y 30 refuerzos de habilidad para Suárez se ocupan de 276 puntos y obtienen 360.000 monedas 60 refuerzos de habilidad y 360.000 puntos de experiencia con Hummel son necesarios de 285 puntos y van a recibir 360.000 monedas y 705 refuerzos de habilidad con Culivali son necesarios de 417 puntos y obtienen 2.160.000 monedas y 165 refuerzos de habilidad para el Huero son necesarios de 432 puntos y obtienen 360.000 monedas, 240 refuerzos de habilidad y 540.000 puntos de experiencia para Sergio Ramos son necesarios de 447 puntos y reciben 360.000 monedas y 1.215 refuerzos de habilidad. Con Lewandowski se ocupan de 705 puntos y obtienen 3.360.000 monedas, 315 refuerzos de habilidad y 50.000 puntos de experiencia. Con Kane ocupan de 723 puntos y reciben 360.000 monedas, 315 refuerzos de habilidad y 1 millón de puntos de experiencia. Para Jamer Rodríguez se ocupan de 743 puntos y van a recibir 360.000 monedas 1.815 refuerzos de realidad y 170.000 puntos de experiencia con Neymar se requieren de 777 puntos y reciben 3.360.000 monedas 315 refuerzos de realidad y 260.000 puntos de experiencia para Cross se ocupan de 807 puntos y reciben 360.000 monedas 315 refuerzos de realidad y y 1.250.000 puntos de experiencia Con De Bruyne ocupan de 847 puntos y reciben 360.000 monedas, 1.815 refuerzos de unidad y 470.000 puntos de experiencia Para Dybala ocupan de 887 puntos y reciben 3.360.000 monedas, 315 refuerzos de realidad y 590.000 puntos de experiencia con DEGEA ocupan de 962 puntos y reciben 1.485.000 monedas, 315 refuerzos de habilidad y 1.490.000 puntos de experiencia. Para Mohamed Salah se requieren de 1.237 puntos y reciben a cambio 2.610.000 monedas, 2.315 refuerzos de habilidad y 590.000 puntos de experiencia. Para Lionel Messi ocupan de 1.337 puntos y reciben 8.110.000 monedas, 315 refuerzos de realidad y 590.000 puntos de experiencia. Por último para Cristiano Ronaldo se requieren de 1.437 puntos y reciben 5.610.000 monedas, 315 refuerzos de realidad y 1.790.000 puntos de experiencia. Pues ahí están los tots Ultimate. Estos han sido los jugadores de GRL más alto que hemos podido obtener en el juego. ¿Y cómo es que vamos a conseguir esos puntos para reclamarlos? Bueno, pues acá podemos ver que hay 5 oportunidades de conseguir estos puntos, los cuales vamos a poder realizar por medio de los desafíos de creación de plantillas. Y en cada una de esas 5 plantillas los requisitos son los mismos. Lo único que cambia es el GRL mínimo que nos piden. Para completar estas plantillas debemos tener como mínimo a un TOTS titular. Y ya podemos hacer uso de dos TOTs de reserva o igual si queremos también puede ser titulares. A continuación les voy a mostrar la opción que yo tengo para completar estos SBC. Como podrán ver cuento con 948 cupones y 27 puntos TOTS. Y de canjear todos esos cupones y puntos puedo llegar a obtener lo suficiente para en los TOTs de la liga ir por parejo, también por Hernández, por Saúl, por Ter Stegen por Jordi Alba, por Piqué, y por Sergio Ramos. Como verán, puedo llegar a reclamar hasta 7 jugadores TOTS de esta liga, de los cuales tomaría a los 5 primeros y únicamente me quedaría con Piqué y con Sergio Ramos, y los demás los usaría como mis TOTS titulares en los SBC para los puntos Ultimate. Acá les muestro mis jugadores reserva TOTS, como verán cuento con 12 de ellos, pero únicamente usaría a 9, ya que ocupo a ese Dele Alí para subida de rango y a John Carlos Guedes quiero probarlo en mi 11 titular al único que no podría usar en los SBC sería al portero Burguen ya que pertenece a la liga EFL y esos SBC no permiten a ningún jugador de esa liga con los top titulares que reclamé en el camino de la liga usaría en el primer SBC a Saúl y Demi de reserva tomaría Marcelo, en el camino que recorrería de la liga en la casilla 6 voy a recibir un TOTS de reserva, a como está mi suerte muy probablemente me vaya a tocar a Dan es por eso que lo pongo ahí, en esta plantilla no gastaría nada de monedas, ya que como fueron saliendo las ligas estuve haciendo los SBC del jugador misterioso y es por eso que tengo ahí a Marcelo para el segundo SBC usaría a Hernández, a Sané y a Boyan, Hernández sería mi dos titular, Sané un jugador de reserva y a Boyan que lo conseguí realizando el SBC, pero para completar los requisitos de este SBC, necesito incrementar su GRL y por lo tanto tendría que entrenarlos y gastar monedas, así es como me quedarían una vez que los entrenara y les subiera su GRL, con Hernández no ocuparía ya que su media me ayuda, pero con Sané ocuparía subir los dos puntos de GRL y para eso me costaría 143 mil puntos de experiencia y unos 368 mil monedas, y para subirle un punto a Boyan, ocuparía de 67 mil puntos de experiencia casi, y 172 mil monedas más o menos. En total, el costo de este segundo desafío me saldría más o menos unos 200 mil puntos de experiencia, y poco más de 539 mil monedas. Para el tercer desafío SBC, pondría a Parejo, a Davis y a Party Igual, el único requisito que me haría falta es llegar al mínimo de GRL y para ello ocuparía subirle 3 puntos de GRL a parejo que me costaría 260.000 puntos de experiencia y unas 672.000 monedas Con Davis ocuparía subirle 4 puntos de GRL y tendría que gastar 327.000 puntos de experiencia y unas 843.000 monedas más o menos Con Party ocuparía nada más de 229.000 puntos de experiencia y unas 590.500 monedas más o menos ya con eso completaría los requisitos de este CBC y me llevaría los puntos Ultimate. Y para este tercer desafío necesitaría gastar unos 817 mil puntos de experiencia y poco más de 2.1 millones de monedas. Para el cuarto desafío pondría a Ter Stegen, Aspilicueta y a The Y a cada uno de ellos ocuparía subirle 3 puntos de GRL. Y tanto con Ter Stegen y Aspilicueta, ocuparía de 444 mil puntos de experiencia y casi el millón de monedas para subirle los 3 puntos de grl a cada uno con Debrick ocuparía de 260 mil puntos de experiencia y me gastaría 671 mil monedas el costo de entrenamiento de esos 3 jugadores me saldría en 1 millón 148 mil puntos de experiencia y casi los 2.5 millones de monedas para poder llevarme los puntos ultimate de este desafío en el quinto y último desafío SBC pondría a Jordi Alba a Falcao y a José Callejón. Con Jordi Alba y Falcao ocuparía subirle de 3 puntos de GRL y a José Callejón únicamente 2 puntos de GRL. Y para esto ocuparía invertirle tanto a Jordi Alba y a Falcao 654 mil puntos de experiencia. Y poco más de 1.180.000 monedas a cada uno. Y con José Callejón ocuparía casi 358.000 puntos de experiencia. Y 687.000 monedas más o menos para subirle su GRL. El costo de entrenamiento en esos jugadores. Me saldría en poco más de 1.6 millones de puntos de experiencia. Y 3 millones de monedas. Esto es lo que me costaría para completar este CBC. Y poderme llevar los puntos ultimate. De realizar esta estrategia. Ocuparía invertirle 3.8 millones de puntos de experiencia y casi los 8.2 millones de monedas ese sería el costo total para completar y realizar los 5 SBC y traerme los 1500 puntos ultimate puntos más que suficientes para recorrer todo el camino principal de los TOTS ultimate y poder reclamar a este Cristiano Ronaldo de grl 97 no lo sé ustedes qué opinen de esta inversión son varios millones de puntos de experiencia y otro más de monedas ¿Valdrá o no la pena esta carta de Cristiano Ronaldo? Es una carta única, así que de tener esta oportunidad, díganme ustedes en los comentarios si es que lo harían. Esto es algo que probablemente yo podría hacer, aunque para serles sinceros, creo que voy a hacer mejor otra cosa. Con los cupones TOTS y con los puntos Ultimate, voy a cambiarlos por puntos de la liga. Y al hacer esto, voy a tener los puntos necesarios para en el camino de la liga, recorrer su camino principal hasta llegar a Cristiano Ronaldo TOTS. Y es que en este camino puedo traerme 300.000 monedas, 3.380 refuerzos de habilidad, 200.000 puntos de experiencia y a 3 jugadores TOTS de reserva. Y es que comparando las estadísticas de las dos cartas de Cristiano Ronaldo, la de TOTS contra la de Ultimate, las estadísticas son muy similares. En Ritmo, TOTS tiene 128 contra 125 del Ultimate. En Disparos tiene 124 contra 126 de Ultimate. En Pases tiene 106 el TOTS. Y 112 el ultimate en agilidad tiene 125 el tots y 123 el ultimate físico tiene 98 su carta tots y la de ultimate cuenta con 100 ya si nos vamos a las estadísticas del juego, la carta de Tots cuenta con más velocidad, ambas tienen la misma finalización, su carta de Ultimate cuenta con 2 puntos más de tiro lejano, tiene mucho más potencia de tiros comparada contra su carta Tots, en posicionamiento está mucho mejor la carta Tots que la de Ultimate, en lo que son pases cortos, pases lejanos, Tiro libre y concentración están muy parejas, es mínimo la diferencia. En reacciones cuenta con 130 la de Tots contra 120 de la de Ultimate. En control de balón sí lo supera su carta de Ultimate, pero el regate en su carta Tots es mucho mejor. La verdad es que ambas cartas están extraordinarias. La única diferencia es que la carta de Ultimate sería un poco, pues tenerla como única. De ahí en fuera no hay mayor cosa que la diferencie. Bueno chicos, pues hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Díganme por favor ustedes en los comentarios. ¿Cuál opción tomarían si tuvieran la misma cantidad de cupones que yo? ¿Serían por el camino de la liga reclamando a los jugadores titulares para usarlos en los SBC y así obtener los puntos Ultimate? ¿Y recorrer ese camino hasta llegar a Cristiano Ronaldo Ultimate? ¿O cambiarían los cupones por puntos de liga y recorrerían ese camino hasta llegar a Ronaldo Toss y reclamarlo? Así que por favor compártame su opinión. Por último, suscríbanse al canal si no lo han hecho y activen la campanita de notificación para que sigan recibiendo más videos como este.